Ha salido papo ah, ¿eh? vale. media rosca para él y no ha salido muñeco, ¿paúl? <risa> eh, codo. No? Ah, se sintió algo duro. Hola, qué tal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy. Vamos a partir. ¿Qué Mario? No, ¿Mouster? Ma no, no, no, vamos a partir la mouser. No, ahora es 6 de enero. El día de partir la rosca. Exactamente, Mario. El día de hoy es un día muy tradicional. Para partir la rosca, ya sea en familia, con amigos. En varios lados, Mario, en porque hacen las México, escuelas. En todo México. Bueno, que las en todo escuelas. Eso todo está lunes. México, sí. sí, hasta que Ajá, no hasta entran a clase, porque aún no entran a clases. Fíjate, en todo México festejan ese día tan tradicional, Día de Reyes. Ajá. Para Mario, también comprar tamales el día de la candelaria. Sí, primero tenemos que partir. Vamos a explicarle algo rápido. ¿no? Tenemos que partir la rosca y en la rosca trae varios monitos. O se puede decir, en representaciones, se puede decir que ese niño Dios, si te sale este niñito Dios, te va a tocar pagar Ajá. los tamales O el sea, 2 de febrero. O sea que serás el padrino de los tamales ah, para está. compartir con toda la familia que partió la rosca. Fuimos a comprar la rosca, pero estaba tan, tan, tan lleno que no alcanzamos en esa tienda. Llamada y famosísima que se llama Costco. Como los bollos en Navidad, ahí también se acaban rápido. Y se escasan, Mario. O sea, ya no hay, no existe. Está la demanda tan, pero tan, tan, tan grande. Todo el mundo quiere rosca. Claro, Incluso Mario. muchas las los compran para revenderlas, pero no importa. No, de al final de cuentas sí la conseguimos. Porque aquí en todo México, <risa> en todas partes de esta temporada, venden la rosca. Y de pues Reyes. ahorita vamos a enseñárselas. Vean. Para tanto plática. O Ahí sea, está la rosquita. No bueno, nos patrocinan, pero esta rosca es de Soriana. Y sabe muy rica, la es verdad. que fíjense, esta es un tipo más casera. Y como es empresa mexicana, yo siento que la saben fabricar. Más. obviamente la de Costco sabe buena pues, Sí, pues no se pero también fíjate es bien esto. raro La demanda en Costco, que todo el mundo quiere La de Costco, la de Costco, córrele, córrele No, no. se ve bien rica le, la Les mena. voy a explicar un poquito, el preparado de lo que es La rosca de reyes, es muy similar A lo que es el pan de muerto, porque el pan Que lleva abajo, este, estas partes Capricito. Que no sé cómo se llaman, la parte de abajo La hacen como el pan de muerto Con naranja, Mario, naranja rayada. Fíjense se ve bien rica, la neta Se ve bien rica, no le pide nada A la a esta marca, tenemos invitados Claro, Mario, porque, o sea, no lo podemos hacer solamente con dos personas Sí, ocupamos no, claro, más verdad. personas Ocupamos más, más personas para más que sea el ambiente bueno Ah, Mario, también, ¿sabes que es muy tradicional? Para que no se trató el pedazo de pan ah, Hicieron chocolate Eso exacto. es muy tradicional en todas las casas Ah, ah aquí están los invitados ah, ah, no, ah, no querían no, salir no. ¿Quién va a ser el primero en partir la rosca? El más mayor ah. Ah. Hasta perjudicar a mi mamá No, fíjate vuelta, Paul. Eh, No, pues es la más mayor El hombre de la, ah, casa. El hombre de la casa Dice mi papá Yo ya tengo antojo desde hace rato no, no, no, Desde que no, no, la compraron no, no, Yo no. quiero ¿Quién le va a hacer primero, pues? Tú Otra tradición Es de donde la parta él En adelante O sea, no se puede agarrar el pedazo Yo quiero este, y yo quiero este No No, no. no. Fíjate, fíjate, Paúl Que aquí Pero no hay puede... reglas Aquí no hay reglas Cada quien quiere partir Puede Pero, partir igual, su pedazo yo aquí y Ellos pueden partir todo esto No importa Exacto no, es lo que digo, que la Pero tradición la cada tradición es que a partir de aquí, es la continuidad. continuidad no es no, cada no quien quiero acá, y si parto acá no, yo sí quiero, quiero ese no, Exacto, entonces, no Ah, okay. ok Que nomás sea continuo Exacto okay. Pues no. es la tradición pues. okay. Vamos a ver Entonces el que saque el niño Pues se toca el mono Te toca te pagar los tamales Te toca pagar los tamales Este año que tamales Ya sea no, que los compres bien. O ya sea que los hagas Sí ¿Cuál claro los sí. voy a hacer? Ah, oh. Y mi mamá se queda como... No, es que yo no tengo tanto dinero para comprarlos Bueno, es cierto Aquí no alcanza mucho el presupuesto Aquí lo vamos a hacer También es importante que sepan Que el que descubre el mono Es el que le toca Oye, sí es cierto Niño, Dios el mono, el mono. Sea, sea, todos el mono, todo el mundo le decimos, moni, el monito, el mono. Pero, a no ver, se, hey, no se vale comer, eh. No, no se vale comer. Debe el mono. partirlo a la mitad. A ver. A ver. Ah, no, no la le salió. No te salió muy. Muñeco. No, no le tocó no, mi Este tío. año no le tocó no toca to... Sigue mi mamá Este año no le tocó pa pagar los tamales de mi papá ah. Siempre le toca Siempre me toca, cada año me toca Al que le toque el niño sí. Dios es una fortuna no. Sí, es una bendición es una Sí, eso bendición. se dice en la tradición, que es, es una, una bendición. bendición Al que le toque sí. el muñeco Exacto, el porque va a ser el padrino del niño Dios, Exacto. Mario Ahora sigue mi mamá, porque ellos son los jefes de la casa Los jefes <ríe> Tienes que continuar, ¿eh? No se vale pasarse el mono si ya está dentro del pan, ¿eh? ¡Oh! Ya, ya. Ay, eh, eh, ahí, se se sintió, ahí se sintió Ahí se sintió el cuchillo va, va a salir Va a salir el monito sin cabeza A ver Mario ahí está, ahí está dorada eh, ahí, ahí está Ya lo descubrió Ahí está <risa> Y no era el pedazo que partió <risa> ah, ya, ya lo descubrió También más, es otra regla mal, eh. ay, ay, ay, ay, ay, Un rey más. Para acá, que se, se enseñe oh, Está bonito este. Fíjate que esta rosca me gusta porque tiene las figuritas ¿eh? Es muy artesanal Ajá. Mario sí, Ahí dice en la caja que están pintados a, a mano Los de otras roscas pues nomás son bonitos blancos Sí, la. exacto Sigue Ángela, sí, la, la mayor La mayor y te los tamales. Y De tomos a mi mamá siempre le toca hacer los tamales y y y Le y y también se siente, ahí se Y a ver, enséñamelo, Mira. enséñame el muñequito. ¿Dónde? Mira, Mario, salió ¡Mario! Ah, bueno, doble. Entonces dos veces vas a pagar los guau. Wow. Wow, Mira, mi papá ya se está comiendo la rosca Mira, aquí ya están los monitos que han salido Van tres, ¿eh? ¿Cuántos traerá? ¿Cuántos monitos traerá esa ¿No traerá uno dentro? Por lo regular, la rosca grande trae seis monitos Y las chiquitas traen tres Ajá, exacto Pero no sabemos Vamos a ver No sabemos A ver, sigues, Paul Tú sigues, tu turno ¿Derecho o izquierda, No sé, tú sabes Tú sabes, tú dale, tú dale ¡Oh! me lo acabo, media rosca <risa> media rosca, de. no, no ahí, a, ahí le va a salir no ahí le va sí, a salir el sí, muñequito sí, no. ahí está, no, no a ver, a ver, sí. No. Sí. no no apártelo para ver si ya está Abre, adentro mamá. ábrelo ya no, no hay ah, nada ay, fíjate, no hay nada. agarró un pedazo grande y no le tocó muñequito eh tú seguías yo seguía, Ajá, pero me adelanté En este pedazo no te salió Señal que aquí puede estar Ay, sí, a ver pero Acá ya salieron varios, de este lado Ajá. Ay, Yo me voy por este lado A ver sí. ah, Pedacito, sacatón No, ¿cuál? Eh, codo <risa> <risa> Ah, caray <¿qué> Se <risa> algo duro A ver, déjame ver eh. No, no hay nada, si sí era el pan que está duro que lo abra a la mitad. Si no, no vale. No hay nada, no hay nada. No, no. No me tocó Ah, pero era un pedacillo ¿Alguien quiere repetir? A ver si le sale el mono no, Bueno, no. a ver un... Falta Auri la, la, la, la mamá Tiene que partirlo. Falta Auri Tiene que partirlo de la mamá Por Auri ¿Sú ¿Sú te ¿Sú te mamá por Auri? No, porque Auri no come eso Sí Pero, no, pero está pero la mamá sí pero Yo ya tengo mi pedazo No Abrí, ¿sí? Abrí, ah, Abrí, Abrí, Abrí, Auri, Auri no No, no, no bueno, nada, nah, no se vale, nah, se nah, vale nah. no se vale, nada. Entonces, vamos a comer esto y segunda ronda después. después. Sí, sí, vamos sí, a repetir, segunda vamos ronda. A Yo ya me acabé mi pedazo, pero quiero partir otro pedacito, pavo. Mira la de Mario, pues sí, esa barre La torta de chavo, ¿verdad? La torta de chavo. Aquí este pedazo me gusta mucho. tenías que ser, Me gusta mucho este. Pedazo. ¡Ay! ay, ay el chocolate. Ay, zurdo. yo hago todo con la zurda, estoy chueco. Y vaya que sí está chueco, porque lo hace Hoy, con la zurda, pero. Algo. Todo lo hace mal. Se sintió algo aquí. No, no nada. No tengo, vale. tengo buena suerte. No, buena suerte es que te tocó el monito. Entonces sí, es mala suerte sí. que no me salga. El muñeco. Yo voy a ir apartando mi pedazo. Ok, ¿cuál es? A ver, no a ver. Hay que partir otra vez doble. Otro pedazo grande. Paul quiere que le salga muñeco. Ya vi que quiere eso. Ya lleva Paul media rosca, comida. Y no le ha salido no, monito ¿eh? Media rosca para él y no ha salido muñeco Paul Paul desde, desde que estaba pequeño Siempre le ha gustado que le salga monito sí. Y gusta el monito le... Y no me salió de nuevo en el corazón es Este estarud, no, no me sale. salió Mira, no, nada trae, no, trae muy suerte, Mira no. Sí. Sí, Mira, media suerte. rosca Mira, tiene y Paul Y, no, no, y, y sí. no le salió muñeco Tripe, no me lo acabo pero ver Está bien, Ángela, pero si vas a traer ya, 10 más, tamales, más, vas a traer más, 20 Más, ¿eh? más Dale Ay, no le salió Fíjate, no han salido tantos muñequitos ¿verdad? en esa rosca ¿verdad? Mi mamá a lo mejor va a tener gemelos este año sí. Es que le salió doble A lo a a no mejor puede sí. tener gemelitos A ver, que la va a tener gemelitos sí. Doble nieto Doble, ah, doble nieto, ¿de doble quién? Nieto. De, ah, de no. O de Mario. o de Paul O de Paul, nos va a ganar O de Mario No de Mario Iba a decir de Mario, pero no, yo creo que más va a Paul No Bueno, te va a hacer un abuelo más rápido entonces, Paul Paul eh, ¿De quién será? Yo, yo no lo voy a ir no, nah, pero sabe, a lo mejor es una señal de algo, pero es doble. Los hermanos ya partimos en doble pedazo, faltan mis papás. Ajá, ¿tú ah, tú la... puedes. Mi papá. Mi faltan papá. Ustedes. Mi papá. Hey, para el desayuno, si no, no va a haber. No, no, Mi papá. Ya. Se cierra la empaque, sí. la arroz. Ajá, y ya sigue no se abrio. abre, ya no se abre, eh. Bonito, no, no, no. bonito. A ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh! <risa> <risa> <risa> ¡Salió parado! ¡Salió parado, hermano! Salió, para... Salió, Salió, para... ¡Salió parado! ¡Salió parado, <risa> Salió parado <risa> Los pastores a Belén corren presuroso ¿Qué indica? Que mi papá también le toca los tamales A <risas> <Ay>, mi papá <risas> le toca los tamales ¿Le tocan los tamales. salió o no? Nah. Entonces ya falta la última que es Auri Auri Auri Auri No nada. Está salada igual que yo, Lauri. Entonces, Auri, eres de nuestro clan. Nomás a ti, a ti y a mí, no nos salió, ¿ah? ¿eh? Monito. No. A los que no le salga le va a tocar tamales. ¡Ay! Los miembros Ajá. Nosotros tuvimos la suerte de sacar los nuevos toques y los que no salieron les tocan. No, eso no es la tradición. Pues aquí yo pienso que vamos a dejar este video, ¿no? Sí, Mario. Fue, fue algo en familia, fue algo que nos gusta pasarlo cada año consecutivamente. La verdad es algo chido en tradición, todas las familias de México lo hacen. Si no lo saben ustedes, si son de otro país, esta es una tradicional. Muy, de, muy la, tradicional. De, la, de la número uno de México. Partir la rosca sí, de reyes. Y, Paul, pues espero le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también recordarles, Mario, que nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok. Adiós. Así que hasta el próximo video. Esperemos les haya gustado. mi Fun.